La verdad es que el presidente de la República hace hoy día un anuncio que es importante, eh, pero importante solo para un segmento de chilenas y chilenos. Y es fundamental, primero, conocer eh, los textos de los proyectos de ley. Segundo, decirle al presidente que él habla de que dialoga, de que escucha. Y la verdad es que dialoga y escucha solo con su sector, no se ha reunido con la oposición. Y no ha escuchado a la ciudadanía, porque deja fuera con este anuncio todavía a muchos y a muchas y un detalle el 5 de julio y lo recuerdo porque era mi cumpleaños anunció un préstamo de 2 millones y medio hoy día habla de un préstamo máximo de un millón 950 mil o sea vamos decreciendo en las ofertas pero lo más grave es que estos 500 mil pesos que es un aporte para todos los que acrediten disminución de ingresos Todavía es menos que lo que necesitan muchas familias en nuestro país. Por lo tanto, presidente, estudiaremos sus propuestas, pero creo que hoy día el retiro del 10%, que es algo que planteamos en marzo, está vigente y con mucha fuerza. Eso es lo que demandan hombres y mujeres de nuestro país, a los que no le alcanza la ayuda que usted está poniendo como ayuda a la clase media.